En pocos días nos estaremos reuniendo con Milarepa, cuando inicia la segunda temporada de Milarepa la serie. Eh, durante la primera temporada eh, conocemos a Milarepa, pasamos por su niñez con él en una familia amorosa, eh, con buenos recursos, una familia rica. Eh, Vivimos con él esta terrible situación de la muerte de su padre y el eh, despojamiento eh, de la casa, de, de la parte de los tíos y los años de abuso cuando totalmente ignoraron el testamento del papá y convirtieron a Milarepa, su mamá y su hermana en sus siervos. Pasamos por los distintos intentos de la parte de la madre de, de recuperar eh, sus bienes, su, lo, su estatus de seres autónomos, eh, intentando avergonzar eh, a, a los tíos que habían robado todo y además les estaban abusando. Esto no funcionó. Eh vimos sus esfuerzos de darle una buena educación al joven Milarepa con la esperanza de que se convierta en alguien que pueda proteger a la familia y después ver que se estaba Milarepa estaba pasando el tiempo donde supuestamente debe de estar recibiendo una educación lo estaba pasando tomando y cantando y finalmente en, en, su último eh, recurso, en un momento de total desesperación, la madre de Milarepa le envía a aprender chamanismo, eh, con el motivo de poder tomar represalias y, y restaurar eh, la familia. Impulsado eh, por la intensidad de su anhelo, y también eh, con la, el comentario de su madre que si no eh, logre tener resultados visibles de su chamanismo, de su hechicería, ella se, quite la, ella se quitará la vida frente a él. Con, con esto Milarepa se despide de su mamá. Es una despedida muy emocional. Eh, los dos tienen una relación muy cercana, eh, con un vínculo afectivo muy poderoso. Eh, Milarepa se va, aprende bien, eh, logra tener resultados y los resultados son terribles eh, de violencia, de destrucción y de muerte. Y este fervor de venganza incluso con esto no se ha quitado eh, pero Milarepa llega a un punto en que la violencia le, le da horror y no quiere continuar eh, propone a su, expresa a su maestro en un momento correcto en el momento propicio que, que realmente es, está harto y no, no quiere más violencia. Y el maestro le apoya. Y Milarepa se despide de ese maestro de chamanismo, buscando algo, un camino de bondad, y sobre todo un camino que le podría proteger frente a las consecuencias de la violencia que ha hecho. Consecuencias internas, kármicas y, y, y personales. Y Milarepa empieza a deambular con una claridad mental muy nítida de que él necesita hacer algo, él necesita transformarse, él no puede continuar con las huellas de tanta violencia dentro de él. Y así pasa de un maestro a otro hasta finalmente encontrar a Marpa. Y llegando con Marpa, Marpa tiene la intuición que Marpa tiene la capacidad. De, de darles las enseñanzas que le van a permitir liberarse completamente, iluminar en una sola vida, en esa misma vida, para no tener que enfrentar lo que sigue. Pero Marpa le hace pasar por dificultades, le guía con mucha habilidad, pero muy fuerte. ¿no? Y el camino, de, de Milarepa en este tiempo simplemente para recibir las enseñanzas le pasa por penalidades, austeridades y, y, y dolor mucho esfuerzo finalmente cuando Milarepa ya no puede más llega al punto de tener una mente y un anhelo tan intenso del Dharma que su mente se convierte en un campo completamente fértil y entonces Marpa le empieza a dar las enseñanzas sembrando en este, ¿no?, en este esta mente tan fértil. Milarepa con toda la determinación y todo el aprecio de haber tenido que esforzarse tanto para recibirlas, pone en práctica las enseñanzas, apartándose, haciendo retiros muy intensos, meses encerrándose meses hasta finalmente tener un sueño, otra vez el vínculo con su madre como empieza a hacerse muy presente para él y en un sueño Milarepa como la ve en su sueño y, y, y ve como lo que está imaginando puede ser su situación en aquel momento y va con Marpa, su maestro que está como un poquito impactado que porque saliste de retiro, te habías encerrado con un propósito claro, ¿qué haces? Y Milarepa le pide encarecidamente de darle permiso de regresar a su tierra natal porque quiere ver una vez a su madre. Marpa le da su permiso, hay una otra despedida muy emotiva con Marpa y Damema, la esposa de Marpa los dos que han dado tanto a, a Milarepa como como padres ¿no? en cierto sentido Milarepa se va ¿no? y empieza la larga caminata caminando a pie impulsado por esta ilusión de ver otra vez a su madre y el 13 de enero vamos a reunirnos en esta caminata este camino eh, largo de Milarepa y vamos a poder eh, reconectar eh, con sus experiencias y vamos a saber qué exactamente le, le sucede cuando llega a, ¿no? a la casa que había dejado en condiciones y circunstancias muy distintas. También el 13 de enero vamos a estar reabriendo el curso en línea. Ahí van a tener eh, material de... Eh, ahora ya empezamos a tener más mate, más eh, cantos sagrados, dojas de Milarepa. Eh, van Vamos a compartir videos con los cantos donde pueden aprender las melodías y cantar con Milarepa. Vamos a tener mapas para que puedan ver por dónde ha pasado Milarepa. Eh, más arte más riqueza visual y vamos a poder sumergirnos cada vez más en la vida de ese excepcional e inspirador maestro que es Milarepa. Así que te invitamos y nos vemos muy pronto en el Tíbet. Gracias.